Seguimos siendo los chismosos del paseo, ¿qué le hacemos? La cosa está poniendo candente. No olvidemos que después de que Estados Unidos toma participación en esto, y más especialmente con la DEA, la cosa se complica. Esto no es de mamar gallo, como suele hacer Nicolás, con los que se reúne por ahí y hace sus, sus fantochadas y vainas de esas. Todo eso es muy pasajero, pero cuando Estados Unidos dice a tomar cartas en el asunto, la cosa es a otro precio, porque... Aquí se sigue destruyendo de cierta manera esa estructura. ¿Por qué? Porque aquí no solamente ya tienen detenido... A Alex Sam, que es alguien importante no olvidemos el que cogieron hace poco hace unos dos meses que era más o menos como el segundo testaferro de colas que también está en Estados Unidos. si no estoy mal es como un islámico uno duro que resulta recuerda ustedes que el hombre vivía en un barrio pobre de caracas y después resultó viviendo en un apartamento de no sé cuántos millones de dólares o sea son cosas difíciles de tapar porque eso está como las gotas para curar el COVID, según Maduro, que eran cuatro goticas y que se hacían y que eso era un científico que mejor dicho que Venezuela iba a ser el pionero de esas goticas que causaba hasta risa porque decía Nicolás que con eso se iba a curar todo mundo y ese científico nos pusimos a investigar quién era ese famoso científico. Y cuatro años atrás vendía repuestos para carros. Entonces imagínense ese científico tan Y aquí está pasando lo mismo con este entramado. Ellos siguen de cierta forma tomando el pelo, haciendo vacías, pero ojo, aquí ya se metieron los grandes, en este caso Estados Unidos. Y no olvidemos que ellos manejan una terapia muy clara. Una terapia con una psicología inversa que hace doblegar al más macho. Y entonces vemos que. Aquí no solamente queda detenido Ale Sap, sino que cogieron a este hace más o menos unos tres meses, que era el segundo. Ahora ofrecen 10 millones de, de dólares por la cabeza de Pulido, el socio de Ale Zap, y entre esos otro, otros cuatro socios más que están en el entramado de, los, de las cajas Club y para completar el, el chorro viene aquí que ya está por firmarse la extradición para la próxima semana del pollo carvajal yo les voy a decir una cosa así salgan por televisión y sacando pecho Y hablando duro Les debe estar haciendo así Porque aquí va a volar mierda a pasar, Aquí van a, a caer cabezas de las que no nos imaginamos Y yo creo que en Miraflores Hay un temor bastante grande Por eso están tratando de Hacer una cortina de humo con los Diálogos en México donde se están retirando Porque es la única forma como de Aislar un poco la noticia Pero en este momento debe estar candente Lo que está pasando en Miraflores Las cosas siguen empeorando para Maduro y parte de la cúpula que se vieron beneficiados ante el descalabro de los alimentos CLAP. El aviso de la DEA con recompensa de 10 millones de dólares por información del socio de Alex Zapp hace ver que esta que esta empresa criminal se está cayendo por pedazos. No solo Alex Zapp, Estados Unidos también le imputó cargos ayer a cinco personas más por blanquear dinero del programa de alimentos de Venezuela CLAP. Y quién manejaba eso el propio gobierno, la, la propia cúpula chavista en Venezuela. Entonces aquí van a rodar cabezas de las que ustedes quieran. Pero antes de seguir con esta noticia, porque está muy candente y está muy calurosa, los invito a que se suscriban a nuestro canal, leenla y activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales y háganos saber sus comentarios para seguir día a día siendo los chismosos del paseo y teniéndolos informados de lo que realmente está pasando. La recompensa ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita el arresto de Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Zap, un empresario extraditado a Miami por blanqueo de dinero y cercano al presidente venezolano Nicolás Maduro. La acusación contra Pulido complementa la anunciada por la Fiscalía estadounidense por el lavado de dinero en relación con un esquema de soborno extranjero, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. Estados Unidos tomó la decisión luego de que ayer tres colombianos y dos venezolanos fueron imputados en Estados Unidos por su presunta participación en una red de blanqueo de dinero de un programa para suministrar comida por su presunta participación en una red que blanqueó dinero de un programa para suministrar comida y medicina a Venezuela, indicó este juez el Departamento de Justicia en, en el último comunicado. Recordemos que Alex Sap es un empresario cercano al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien acaba de ser extraditado desde Cabo Verde a Miami, para ser juzgado nada más ni nada menos que por ocho cargos de blanqueo de capitales, una decisión que encolerizó a Caracas. ¿Y cómo no los va a emberracar? Más ahí salió Diosdado en, en su programa con el mazo dando, no sé qué, la revolución y no sé qué, bla, bla, bla, basura. Porque, a ver, si vamos a sacar un, un análisis, hablemos de dos cosas. Bueno, hablemos de tres cosas. La revolución bolivariana, el socialismo y el madurismo. Si vamos a sacar conclusiones de las tres, yo creo que la única que está... Ahí, mal que bien sostenida es el madurismo. Porque el socialismo es un socialismo disfrazado. Porque si vamos a analizar el socialismo, va ubicado a otra cosa. Pero acá no. Esto, el socialismo del siglo XXI es que ellos quieren quedarse con toda la pedazo de la torta y las migajas para el pueblo. Eso, esa es la razón de ser de ellos. Ahora, si vamos a mirar la revolución bolivariana, es un disfraz. Ahí para que el pueblo se arme y vamos a pelear contra el enemigo. ¿Cuál enemigo? Un enemigo que están creando ellos. Están creando fantasmas con el presidente de Colombia. Están creando fantasmas con la frontera. Están creando enemigos desde los Estados Unidos porque ellos tienen que de una u otra forma tener la excusa para combatir y para pelear y para morcho para salirse con la suya no eso es, eso es algo que está totalmente acabado entonces el, el socialismo por el suelo la revolución bolivariana que no existe es una figura para engordar a un poco de pendejos que no no tienen otro, otra razón de ser de mirar un esquema que realmente sea de libertad de democracia que ahora yo con esto quiero ser muy claro porque la gente dice, ay, pero es que en Colombia también roban, en Ecuador roban, en todo, sí, en todo lado roban, pero eso no les da derecho para que nombremos otros ladrones que se quieren quedar con todo y el pueblo que se joda, por lo menos en los países como decir Colombia, Ecuador, Perú, uno dice, bueno, sí, sí, no es que quiera justificar los ladrones pero mal que bien hay libertad y donde hay libertad uno puede hacer lo que se le da la gana, pero en un país como estos donde vive sometido y arrodillado ante un pueblo, ante un gobierno, ¿qué se puede hacer, esperar que ellos se sigan engordando hasta que se revienten y el pueblo que se reviente pero de aguantar hambre, no, es, es totalmente obsoleto eso, otro de los untados que figura son José Gregorio Bielma Mora, que fue gobernador del estado venezolano del Táchira oiga, parecen joyitas de la corona y vuelvo y digo, van a comenzar a rodar cabezas de las que ustedes no se imaginan José gregorio bielma mora quien fue gobernador del estado venezolano del táchira entre el 2013 y el 2017 y el hijo de pulido emanuel enrique Rubio González de 32 años aquí el problema no es cuántos años tenga, aquí el problema es si van a salir y ustedes se van a dar cuenta por qué le estoy diciendo esto, los otros son el colombiano Carlos Rolando Liscano manríquez de 50 años y la venezolana Ana Guillermo Luis de 49 según el escrito de acusación entregado por un gran jurado federal del Distrito Sur de la Florida, en los expedientes rezan que estas cinco personas pagaron supuestamente sobornos a funcionarios del gobierno de Venezuela para imp exportar y distribuir alimentos y medicinas en el país suramericano a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, un programa de propiedad y control estatal. De acuerdo a los hechos, dice la acusación que inflaron los precios de los productos que suministraban para lucrarse. Y entre mediados del 2015 y al menos el 2020, conspiraron con otros individuos para blanquear sus ganancias en cuentas bancarias de otros países, entre ellos incluidos los Estados Unidos, que ese fue el, ese fue el peor... La peor cagada pues que hicieron, ahí de pronto si lo hubieran hecho por fuera no, no hubieran calentado tanto el parche, pero ahí se fregaron, ahora vuelvo y digo, todo, todo eso es como los patinadores, un patinador puede ser muy profesional, puede ser el campeón del mundo, pero llega el momento que se cae, y estos que comenzaron a hablar mal, a obrar mal, a robar al pueblo, a ser míseros ladrones, pues de alguna forma tenían que caer, según se cuentan los cinco imputados y sus colaboradores, recibieron nada más ni nada menos sino la bobadita de 1.600 millones de dólares de las autoridades venezolanas y transfirieron unos 180 millones de dólares a través o hacia estados unidos indicó la acusación de ser condenados óigase bien y por eso es que yo quería que ustedes entendieran esto que aquí no importa ni siquiera la edad ni el cargo o si es bonito o feo o gordo o flaco de ser condenados podrían cumplir condenas hasta de 100 años de cárcel cada uno O sea, les tocaría ser como los gatos Pagar esta vida y la otra Entre los implicados figuran Pulido, Bielma, Mora, Rubio, Lizcaíno y Guillermo Los cuales afrontan cuatro cargos de lavado de dinero Y uno de conspiración para blanquear fondos Les estoy diciendo una cosa Esto está delicado Si esto pensaron solucionarlo con un par de abogados Con un buffet muy bien pago como lo que trataban de hacer en Cabo Verde, de que eso era borrón y cuenta nueva, pagamos a Kipi, pagamos una fianza y nos dieron casa por cárcel. Aquí se equivocaron. Y ojo, porque comienza a desmoronarse el castillo de la empresa maquiavélica de Maduro y sus compinches. Yo les dije a ustedes, una vez SAP esté en Estados Unidos, huele pasos de animal gigante para que Maduro también pronto esté allá. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.